Nacional en el periodo que Johnny Ventura fue eh, alcalde y César Vidó, que lamentamos profundamente porque siempre nos distinguía, siempre nos saludaba con cariño. Él fue gobernador. César Vidó era dirigente del Partido Reformista y fue gobernador de, de, de la provincia Hermana Mirabal. Y entonces fue presidente también del ayuntamiento del distrito. Y sabía tanto y tenía tanto dominio de las cuestiones municipales y de las leyes municipales, que un hombre que se tenía como muy sabio, como era eh, eh, Rafael Díaz Filpo, que actualmente miembro juez del Tribunal Constitucional Rafael Díaz por el presidente del ayuntamiento. Yo en ese caso creo que en algún momento lo he narrado aquí, pero se lo he narrado, amigo mío. Yo lo he narrado aquí en el programa. Yo lo he narrado. ¿Qué resulta? Y miren lo que es la cosa de la vida, la vuelta que da la vida. Se había firmado un contrato con una... Empresa recolectora de basura. La sala capitular, porque resulta que cuando Johnny Ventura fue síndico de la capital, la ciudad era una, no estaba dividida. johnny Ventura fue el último de los síndicos cuando la capital era una sola. Fue el último. Después de Johnny Ventura, que vino Roberto Salcedo, ahí fue que la capital se dividió en Santo Domingo Este... Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. Entonces la capital, en el periodo que Johnny Ventura fue alcalde, tenía 88 regidores, oigan bien, 88 regidores, y el PRD, lo que es hoy PRM, tenía, porque con la muerte de Peña Gómez, y no solo por la muerte de Peña Gómez, sino porque el PRD en la capital era un, un monstruo, de esos 88 regidores, el PRD tenía 55 regidores. Eso era tan fuerte que hubo que lo vi yo, lo vieron estos ojos, no me lo contó nadie. Hubo gente que renunciaron a ser regidores de esta gente que son ñoños, porque lo pusieron en una posición alta, oigan, lo pusieron en el 40 y en el 42. Pero el PRD sacó 55 regidores Gente que lo pusieron de relleno, como una persona que para mí es uno de los hombres más serios que yo vi ahí en ese ayuntamiento y su vida realmente la demostró. Después en otro momento yo hablaré de esa persona, Andrés Reyes Rodríguez. Andrés Reyes Rodríguez fue en el gobierno de Antonio Guzmán secretario de Educación y secretario de Deporte. Y lo metieron de relleno, y sabiendo que era relleno, porque usted sabe que la... la, la en ese tiempo, como eran eh, eh, eh, electos por listado, o sea que no, no es como ahora, si un partido llevaba cantidad, sabía que iba a ganar tanto, pero que se iban a quedar afuera muchísimo. Pero metían figura de esa, de lleno a, a don Andrés Reyes Rodríguez fue como el número 53, y ellos sacaron 55. Bueno, ¿qué resulta? Que... Ellos firmaron un contrato con una empresa recolectora de basura, los regidores del PRD. Pero Johnny Ventura alegaba, el difunto Johnny Ventura alegaba que Waldi Tavera, uno de los que más sabe de municipio, que incluso ha ah, estado aquí, nos vimos aquí, Waldi Tavera era el secretario de la sala capitular del ayuntamiento. Y se dice que Waldi y Johnny no se llevaban bien o Waldi respondía a, a qué sé yo, a, a, a algún sector. El caso es que Waldi en su condición de secretario de la sala capitular le cambió, dice que maliciosamente paséle un lío a Johnny Ventura, le cambió porque yo vi la discusión, fue una discusión terrible, el PLD, los regidores del PLD, encabezados por Domingo Jiménez, uno que ahora de, de la Fuerza del Pueblo, muy amigo de Leonel Fernández, y doña Ana Fernández, que era de la Comisión de Planeamiento Urbano, tenían a Yori acorralado, Yori casi estaba preso, eso lo saben, eso lo saben lo que, lo que viene, esa etapa en el ayuntamiento, porque le cambió Waldi, era lo que él decía, eh, en vez de poner, eh, yo recuerdo la discusión que hasta pusieron de ejemplo el circuito popular, usted hace un contacto con el circuito popular que abarca varias emisoras, pero es muy distinto que usted diga radio popular, recuerdo yo porque eh, eh, era de desecho sólido y, y le cambió unos términos, entonces eso violaba, le, y Yori Ventura lo vi yo sudando ese día. Los que estaban ahí ese día saben lo que estoy diciendo. Que había muchas figuras que están vivos, que eran regidores y conocen esa discusión. Rafael Díaz Filpo, que está viendo que los peledeístas tienen, porque eran teóricos esos peledeístas, que estaban ahí como regidores. Ve un alma Fernández y un Domingo Jiménez. Eh, eh, eh, eh, había que, el PRD tenía de regidor que era teórico. Pero casi no iba a Tomás Hernández Alberto, que era un tribuno. Un tribuno. ¿Qué resulta? Que Rafael Díaz Filpo estaba en el podio, en la presidencia. Y baja y va donde César Vidó. Tocaba la coincidencia que yo me paraba. Justamente en el asiento que estaba César Vidó, porque estaba contigo a la puerta de entrar a la sala de sesiones. Todo el que el que se acotejaba ahí, veía a César Bidó que estaba ahí mismo. Y Rafael Díaz Fimpo va y le pregunta, oigan si César Vidó sabía de cuestiones municipales, le pregunta, ¿qué hacemos? Porque había, los periodistas tenían acorralados, mira y terminó Johnny Aliado de ellos. Terminó yo ni aliado de ellos, eh, oiga, oiga lo que es la política, aliado de ellos que los tenían acorralados, porque yo estoy narrando la historia de algo que sucedió. Y César Vidó, con esa sabiduría, le dijo lo que hay que hacer lo siguiente, ustedes son mayoría aplastante, ratifiquen la resolución original, y eso ahí mismo tumba cualquier intención del PLD de joderlo. Eso lo vieron estos ojos. Y así mismo sucedió. Y Johnny Ventura, Johnny Ventura, cuando pasó ese trance, ese mismo día de esa sesión que se celebraban los jueves en el Ayuntamiento de la Capital, planteó lo siguiente: que a Tatuay de Camp tuvo que resolver eso. O me voy yo de aquí, de este ayuntamiento, o se va a guardita veras. ¿Qué resultó? Que de Khan, que era el presidente del PRD, habló en la tarde y dijo que por las relaciones de... Mira, eh, eh, eso fue un aporte que hizo de respecto a, a Johnny Ventura. Dijo que eh, Johnny Ventura era un hombre amigo de Peña Gómez y un hombre querido y un hombre que había hecho aporte y que... Era el síndico que no, y, y que había sido puesto ahí por Peña Gómez, que a Waldi había que cancelarlo. Y justamente cancelaron a Waldi. ¿Y quién sustituye a Waldi? Y está ahí la historia. El que quiera documentarse que vaya. A Waldi lo, sustitu lo sustituyó. Esa figura que se destacó después como juez de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares. Eddie Olivares, que ahí fue que él y yo nos conocimos e hicimos una amistad también. Una persona muy agradable, muy respetuosa. De, de la sala capitular pasó Eddie Olivares, entonces, ser el primer fiscal de la provincia de Santo Domingo, Eddie Olivares. Y después fue mie miembro de la Junta Central Electoral. Le estoy narrando algo que yo vi. Guardi, entonces, como lo cancelaron, yo no sé si ustedes... Los lo, lo mayorcitos recordarán esto. Wally terminó yéndose al PLD y apoyando a Roberto Salcedo y fue PLDista. Ahora otra vez del PRM. Pero eso es así lo que le estoy contando. Se salvidó. Ese que acaba de morir. Y eso está documentado ahí. Salvó a, a los difuntos también, Johnny Ventura. Miren qué coincidencia. Uno muere un día y al otro día muere el otro. César Vidó fue, y, y lo recuerdo como ahora, porque él se llevaba muy bien con Rafael Díaz Filpo. Era un hombre de mucho respeto, César Vidó. Y que dominaba y sabía las cuestiones municipales. De modo que esas son las historias que hay que contar a tal como ocurrieron los hechos, sin agregarle nada. Eh. Miren, a, a Johnny Ventura era tan jovial que aquí le voy a presentar lo que salió en el estadio. Johnny Ventura en el estadio, este, déjame ver dónde que está. Bueno, este, este, hay que decir que en, en, en, en Estados Unidos el congresista, eh, Adriano Espallá va a someter una moción de reconocimiento en el Congreso de Estados Unidos, que ya lo había reconocido, a Johnny Ventura. Miren, miren a Johnny ahí, en el estadio, era escogidita. Porque Johnny, Mencita si no lo sabía, Johnny era directivo del equipo de escogido. Sí, Johnny era directivo. Johnny era accionista. Sí, Johnny era accionista. Y era un escogidita enfermo. Entonces, este, hay quienes dicen que dentro de esa carrera tan luminosa que tuvo Johnny en la vida política y artística, eh, eh, su, su pequeño quizá momento de amargura, fue eso de la sindicatura, que ahí a él no le, él no le fue muy bien ahí. Pero